de 80 mil yenes esto es lo que mide 7.5 metros Hola, les queremos enseñar lo que cuesta aquí ten, eh, vivir en, en Tokio, un apartamentito, un cuartito. Hay desde 45 mil yenes. Uh -huh. Ahí vienen las características, vienen unas fotos. Este es una habitación, viene el croquis, el cómo está. Uh -huh. Es una habitación, un baño y ya, prácticamente. Uh -huh algunos que no tienen ni cocina ni nada o una mini mini cocinita aquí vienen 56 mil yenes 58 mil y así nos vamos hasta estos de 120 mil 130 mil yenes ya con tres habitaciones este dos habitaciones uh -huh. Pero bueno, les pues queríamos enseñar Ah, y el tamaño, por ejemplo Este, de 80 mil yenes Esto es lo que mide 7.5 metros Creo que son metros uh -huh. Y aquí viene eh, La taza latina. tina eh, Ah, no, acá está la taza Aquí está la, la, la para lavadora latina. Y esta mini cocinita 80 mil yenes para que vayamos viendo cómo es aquí en Japón los precios. Saludos. Bye.